Hola, buenas tardes, mi nombre es Eila Arias, estamos en la ciudad de Avilés, yo soy asturiana, soy una de las primeras clientas en Engoldes que, de Asturias y bueno, eh, el día que me han presentado el negocio lo vi porque, eh, a ver, el oro es dinero y para mí es crecer personalmente y lo que busco es eh, poder Vivir una mejor calidad de vida. Muchas gracias. El oro es dinero.